Al fin, que le los no son mil, son diez mil. No ti! mil, son ¡A mil, Culpable gobierno ¡A ti! ¡A ti! ¡A Canta la ti! y ti! la ti! que ti! ti! la el gobierno ha dado muestras evidentes de que va a incumplir sus compromisos electorales cuando decía Pedro Sánchez, candidato a la presidencia, que iban a introducir las modificaciones normativas necesarias para revertir la situación de las inmatriculaciones de manera que quedasen tal como estaban antes de la inmatriculación y Hemos afirmado desde la coordinadora Recuperando y desde uno de sus miembros, que es la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, que si el gobierno no iba a cumplir sus compromisos, nosotros sí continuaríamos movilizándonos para conseguir que esas inmatriculaciones sean cosa del pasado.